saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo eh, hoy es miércoles eh, soy luis de PRIXLINE emitiendo en directo desde madrid y los miércoles los dedicamos a las consultas del chat que, que me planteáis aquí en directo vale entonces eh, mientras os vais conectando al directo os quiero decir que, que vamos a resolver todas las preguntas que nos consultéis y el que vea este vídeo luego, que se suscriba si todavía no está suscrito y que se lo diga a personas que crea que le puede interesar. Para todo el que quiera venir a España, quiera emigrar a España, es muy importante la información que damos, verla hasta el final porque siempre salen temas muy interesantes, ¿vale? Que luego nos pueden ahorrar eh, muchas, muchas quebraderos de cabeza, por así decirlos. También quiero deciros que os doy mi opinión personal, siempre, ¿vale? Es mi opinión personal. Que, y cuando traigo a algún invitado es la opinión personal de algún invitado mientras os vais conectando Prislines, voy a avisar a los Prislines que están en los grupos de telegram vale perdonadme un segundito que les aviso ahora mismo y ah, por cierto ir poniendo las preguntas en el chat os he puesto que cada dos minutos pongáis una pregunta vamos a ir por orden de arriba a abajo os pido que pongáis en la pregunta lo más completa posible lo máximo de datos posibles y solo me la ponéis una vez vale yo voy a ir de arriba a abajo respetando el orden de las preguntas por lo tanto solo es necesario que la pongáis una vez pero ponerla con la máxima información estoy avisando a los Prislines que están en telegram vale vamos a ponerles que estamos en directo y ahora empezamos la consultoría con las preguntas del chat los miércoles los dedicamos a las preguntas del chat vamos a ponerlo <ríe> chan, chan y chan Prisliners estamos en directo Estamos en directo en youtube el que no esté todavía en los grupos de telegram que me pida el enlace o que lo mire mejor dicho que ya lo he puesto aquí debajo de este vídeo vale porque hay mucha información y mucha inteligencia colectiva en el grupo de telegram vale venga a ver qué les aviso Vale yo creo que ya está perfecto pues ya están avisados venga Prisliners, pues vamos a empezar la consultoría hay un debate muy interesante que estáis teniendo en Telegram, le diría a Josué Álvarez, por ejemplo, que fue a extranjería y yo creo que confundieron en extranjería, porque una cosa es la autorización de residencia para prácticas, eso es una cosa que existe, que tenemos que hablar de ella, y otra cosa es cuando uno tiene una visa de estudios o voluntariado y pide sus 20 horas para trabajar. Josué, me dijiste en un comentario que no te atendieron bien vale no es lo mismo insisto la visa eh, la autorización de residencia para prácticas que sí que te piden un convenio que cuando tienes una visa de estudios un voluntariado y que trabajar tus 20 horas yo creo que entendieron mal te entendieron mal dímelo acláramelo y lo vemos vale bueno, los saludos a todos los que os estéis conectando ahora mismo en directo os recuerdo ponerme una pregunta vale lo más extensa posible voy a ir por orden de arriba a abajo vale a ver si lo, lo podemos ordenar os he puesto que podéis poner una consulta cada dos minutos pero si ya me la habéis puesto no la volváis a poner vale para dar voy a ir de arriba a abajo que bueno pues vamos hay un debate muy interesante en telegram eh, el caso de jairo vale que a ver una cosa que os digo muy clara, Prisliners: si alguien, por ejemplo, viene a España, viene como turista o viene con visa de estudios o voluntariado, puede pedir el asilo. No son cosas incompatibles. ¿vale? Uno, por ejemplo, que viene con visa de estudios, puede pedir el asilo también. Mejor hacerlo dentro del primer mes, que es lo que dice la ley. Pero la ley no dice que para pedir asilo hay que entrar como turista. Eso no lo dice. Para pedir asilo hay que estar en España. Haya entrado uno como haya entrado con visa de estudios, con visa de, estudie, de de voluntariado, con visa de lo que quiera, ¿vale? O como turista. Lo que sí dice la ley que hay que pedirlo mejor en el primer mes, salvo que hayan cambiado tus circunstancias. Por lo tanto, el debate que hay en Telegram mm, te diría que vamos, que fijo, que tú puedes venir con visa de estudios, por ejemplo, y pedir el asilo. Perfectamente puedes. Y lo que no tengo yo claro es al revés. Pero bueno. Lo vamos a ir debatiendo en los grupos de Telegram. Y que no esté en Telegram, de verdad, debajo tenéis el enlace del vídeo. Bueno, vamos a ir a las preguntas, ¿vale? Que me estáis poniendo en el chat. Me voy al principio del chat, voy a ir por orden, de arriba abajo, ¿vale? O sea, que no hace falta que me las repitáis. Bueno, los saludos me los saltos. Sí, tecnología y administración. ¿Puedes solicitar visa desde República Dominicana sin carta de invitación? Sí que puedes, ¿vale? Lo único que vas a necesitar, un lugar para alojarte. Mírate todos los vídeos, pero vamos, la respuesta rápida es que sí. Que ayer estuve viendo tu pregunta varias veces. Bueno, saludos, saludos a todos, ¿eh? A todos. Os recuerdo, los miércoles, mira, lunes y martes os voy a ir invitando a los que estáis en Skype. Que yo os voy avisando por orden, ¿vale? Es que no puedo poneros a todos a la vez. Lunes y martes hacemos entrevistas por Skype, ¿vale? Todo el que quiera aparecer, que me agregue al Skype. Los miércoles os resuelvo las, las preguntas del chat. Los jueves traeré invitados, ¿vale? Y. y, y, y, y ah, y los viernes con el abogado. Vale, venga, seguimos más. A ver, Josué Álvarez. Dejo solo la pregunta porque no puedo escuchar. Después lo veré. Para trabajar como estudiante, ¿el permiso debe pedirlo la empresa? A mí no me lo quieren dar. Josué, pues te lo tienen que dar. Te, te estaba respondiendo al principio del vídeo. Mm, te lo tienen que dar. Mm, lo que te pueden pedir es que un precontrato, una oferta de trabajo de la empresa, pero te lo tienen que dar. Y diles, por favor que no confundan al que te atienda en emigración que no confunda lo que es el convenio en prácticas ¿eh? que no confundan eso con lo que es eh, el poder trabajar con una visa de estudios 20 horas a la semana vale una cosa es la autorización de residencia para prácticas que os voy a hacer un vídeo de ello que es otra cosa vale autorización de residencia para prácticas que creo ojo, yo que se han confundido con eso y otra cosa es tú con tu visa de estudios puedes eh, trabajar 20 horas a la semana. ¿Vale? Y simplemente tienes que solicitarlo. Te pueden pedir a lo mejor el, el precontrato de la, de la empresa que te quiere contratar. ¿Vale? Lástima que no estés, que te tengas que ir, amigo. Pero bueno, seguimos hablando, ¿vale? Venga. A ver, ¿dónde puedo conseguir trabajo? Estoy en Alicante. Estoy sin papeles. Pues eh, vamos, mmm, mmm, en Telegram. En Telegram estamos publicando un montón de ofertas. ¿Vale? Mírate los vídeos que he hecho a personas que estaban sin papeles. Yo no digo que trabajes con papeles o no, ¿vale? Pero mírate los vídeos como lo han hecho ellos. Oscar, has quitado el mensaje. Venga, eh, don Luis, nos dice Griseida, don Luis, ¿puedo abrir una cuenta bancaria sin papeles? te piden por lo menos un nie o te piden por lo menos un pasaporte en telegram estaban hablando hay gente que se la ha abierto en n 26 solo con pasaporte el, el vídeo que hice ayer a ariel o antes de ayer que está en argentina se abrió una cuenta también en n 26 en Moneo, creo, creo que también vale a ver isaac quispe qué tal soy de bilbao saludos claudia qué tal soy de bilbao sacando una tarjeta roca Oja, puedo sacar el carnet para conducir si sí puedes isaac Eider Muñoz, don Luis, tuve un antecedente en mi país de origen hace 18 años. Eso sí si está cancelado. Edier Muñoz, no te preocupes para nada. Y si fue hace 18 años, súper cancelado. Saludos, a ver. Aslam Milene, hola Luis, mi marido es italiano. Estamos en Italia, queremos ir a España a vivir. Pero a mí me vencieron los 90 días de turista. ¿Me dejarán entrar? Sí, sí, porque si tu marido es italiano, visa comunitaria, sin ninguna dificultad, ¿vale? Carla Cabel Solar. A ver, ¿qué prácticas puedes sugerir para realizar cursos con prácticas? Pues lo que tú quieras hacer, yo no te voy a decir haz esto o esto. Eso sí, busca cursos que tengan prácticas, ¿vale? Pero eh, las prácticas por las que estén relacionadas con el curso. O lo que os estoy hablando, eh, convenio en prácticas. Eh, hay una figura... Que está en la ley de emprendedores, os aconsejo miréis la ley de emprendedores, es básica. Bueno, pues hay una figura que se con, eh, conoce como el convenio en prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Mm, es una autorización de la residencia para prácticas, para cualquier persona que haya hecho un, conseguido un título superior en los dos últimos años. Y me da igual que haya conseguido ese título superior aquí en España o en su país. Cualquier persona que haya conseguido un título superior. En, lo, en, en los dos últimos años puede pedir la autorización de residencia en prácticas está en la ley de emprendedores vale vamos a hacer vídeos de este tema pero no me lo confundáis con venir con una visa de estudios y la autorización de trabajar 20 horas aparte son cosas distintas el tipo de práctica el tipo de estudio lo tenéis que elegir cada uno de vosotros según lo que os guste yo no os voy a decir lo que tenéis que estudiar o no que por cierto no soy infalible yo me puedo equivocar en muchas cosas los abogados se pueden equivocar los invitados se pueden equivocar, ¿vale? Yo trato siempre de ser lo más transparente posible. También os digo una cosa, si yo estoy con un invitado y dice alguna cosa así, yo tampoco le voy a corregir. Muchas veces le voy a tratar de hacer ver o poneros caras. ¿eh? Pero vamos, que, que me entendéis. Vamos, yo, vosotros sois inteligentes y sois listos. El mejor consejo que os puedo dar, escuchar lo que os dicen los invitados, lo que os dicen los abogados, lo que os digo yo, lo que os dicen otros canales y contrastarlo todo. Y no porque alguien os diga algo o porque leáis algo, va a ser siempre verdad. No necesariamente. Contrastar las cosas. Y vosotros sois listos, prilines, Que yo lo estoy viendo. Eh, venga, seguimos con las preguntas. A ver. Mmm, bueno, los saludo, me los salto. Vamos, vamos. Y los, las alabanzas también. Os las agradezco a todos. ¿eh? Está creciendo el canal un montón. En Telegram ya sois miles. Me encanta. Y aprendo un montón. Vamos. Es que viendo el, el, el Telegram me emociono. A ver, vamos a ver. Sandra Patricia. Hola, don Luis. ¿Ya está pidiendo visa para entrar a España este año? Mira, no me sigáis con lo de la visa. De verdad, eso es atrasado. Quiero... prilenes avanzados. Oye, una cosa que os pido. Los prilenes avanzados. Si veis ahora mismo en el chat preguntas que sabéis responder, responderlas, ¿vale? Y así nos da tiempo a todos. Eso es ETIAS y eso no es una visa. Eso es un permiso de viajero que entra en el 2021. Pero bueno, te agradezco la pregunta de todas formas, Sandra. A ver. Eh, ríger sevilla tengo una gran duda soy venezolano vivo en chile desde hace tres años quiero ir a españa nada ningún siendo venezolano como vienes de chile como vengas de donde vengas eh, sin dificultad ríger eh, Luis aceptan mexicanos soy nieta de español o solo de otros países de todos los países maría ¿cómo no vamos a aceptar mexicanos bienvenidos los mexicanos bienvenida toda latinoamérica españa necesita ser repoblada Nelia Uzcategui. ¿La visa de estudiante permite trabajar legalmente? Sí, Neila, sí que te permite trabajar legalmente. El único límite es que en vez de trabajar 40 horas a la semana, tienes que trabajar 20, porque las otras 20 son para que hagas tus estudios, ¿vale? Luego la distribución del tiempo puede ser como quieras, ¿eh? no tiene que ser, pueden ser tres días de estudio y otros días solo para trabajar, eso ya es aparte. Total que sí que puedes trabajar legalmente y en lo que tú quieras insisto en lo que tú quieras y el dinero para ti sí que lo permite rocío bueno saludos a todos A ver Pues mira walter salazar mírate todos los vídeos las preguntas que están respondidas en los vídeos que no puedo condensar aquí en un minuto os digo ver los vídeos vale a ver ja, llamez peñezuela soy de colombia qué valores son los más económicos para estudiar no entiendo bien la pregunta. yamez ponedme las preguntas lo más extensas posible, ¿vale? Podéis escribir cada dos minutos. Yo creo que es prudencial, ¿no? Dos minutillos. llamez o James Pe Peñuela, repíteme la pregunta. Más extensa. Jairo Alexander Luis, me dieron un contrato para que lo lleve a emigración. A ver si me dan permiso de trabajo, ya que queda una vacante para mí. Llegué el 6 de este mes a Vigo. ¿Crees que me lo den? Sí, Jairo, es que es tu caso. Es que lo he estado viendo en Telegram. Me encanta tu caso. A ver, Jairo. Vamos a ver si lo he estado aquí viendo apuntado. Claro, tú tienes la tarjeta blanca. Jairo, tú tienes la tarjeta blanca. Que yo primero pensaba. A ver, si no tenías el que esté en España y lo den un contrato de trabajo. Sabéis que eso hay que hacerlo desde el consulado. Claro, la trampa del turista. Pero hay una solución. Gracias a Jairo hemos descubierto una solución. Ahora te explico lo tuyo, Jairo. Tú vienes, que estás aquí en España, te ofrecen un contrato y estás en el primer mes. Gracias a Jairo me ha hecho pensar. Pues no lo dudes. Te vas a inmigración y te solicitas una visa de estudiante. Y con esa visa de estudiante vas a poder trabajar 20 horas a la semana. ¿Vale? Te buscas un curso que te permita la visa de estudiante, te matriculas, te vas a inmigración, quiero una visa de estudiante. Cuando ya tienes la visa de estudiante, quiero mis 20 horas para poder trabajar. Y ya está. Genial. Eso ha sido gracias al tema de Jairo que está en vivo. Ahora vamos al tema de Jairo. ¿Qué ocurre con Jairo? él ha entrado, pero ha pedido ya el asilo humanitario en su caso y tiene la tarjeta blanca. A ver, si hubiera sido al revés, si Jairo viene, se pide la visa de estudios, puede trabajar 20 horas, puede pedir el asilo, perfectísimamente. Ahora, su caso es al revés. Él primero ha pedido el asilo y ahora quiere mm, trabajar. Solución una, Jairo, esperarte los seis meses a la tarjeta roja. Que sí o sí puedes trabajar, ¿eh? Aunque la cita la tengas para después. Solución 2, Jairo. Pedirte una visa de estudios, aunque ya tengas tu tarjeta blanca. Y ahí no estoy seguro, no estoy seguro, pero yo creo que también te la tendrían que dar. Al revés, seguro, al revés seguro. Pero teniendo la tarjeta blanca, mire, yo estoy pidiendo asilo, pero aparte quiero, eh, pues lo planteas como es, quiero una visa de estudios, porque también quiero trabajar 20 horas y no esperarme seis meses. Háblalo en inmigración y vuélvelo a comentar en, en Telegram, ¿vale? Y lo seguimos hablando. Si fuera al revés, te digo que sí, ya has abierto un nuevo camino de, de, de enfoque, un nuevo camino para poder trabajar. Me encanta. Tu tema es que estás con la tarjeta blanca y ahí me haces dudar. Vamos a investigar el tema, ¿eh? Es muy interesante, Jairo. Venga, Kevin, bueno, saludos a todos, saludos a todos, a todos los que estáis presentes. Darwin García, ¿cómo hago conseguir piso barato en Bilbao? Métete en Telegram, que está aquí abajo, y ahí están publicando constantemente las 24 horas ofertas de pisos y de, y de habitaciones baratas en toda España. Lady Muñoz, Luis, ¿quién? Si alguien es pareja registrada de ciudadano comunicatario, claro que puede solicitar el NIE. Es que aunque no seas pareja, el NIE lo puede pedir cualquiera que tenga una relación socioeconómica con España. Vanessa Acevedo. Luis, soy de Colombia. Quiero saber si puedo volver a ingresar a España. Estuve en el 2017, seis meses. Cuando salí no me pusieron ni multa. Claro que puedes volver a entrar. Perfectamente puedes volver a entrar. Sin nombre, puro bla bla bla. Eh, eh, puro bla bla bla. Eh, no dan teléfonos, WhatsApp para alguien que pueda dar cartas de invitación. A ver, eso lo tenéis que hablar entre vosotros. Esto... Yo os doy la información que hay, amigos. Esto... Yo no os voy a dar... Eh... A Telegram, sin nombre, a Telegram. Leslie López Berrospi. Hola Luis, fui a pedir el NIE en la policía y me dijeron que lo tenía que pedir en el consulado de mi país, Perú. Pero no aquí, no, Leslie. Pues eh, o te informaron mal o entendiste mal. El NIE, si estás en España, lo pides en España. Si estás fuera de España, lo pides en el consulado. ¿Vale? Insisto, tienes que tener un motivo para pedirlo. Flavio Ayarido. Luis, ¿qué es mejor? ¿Por trabajo Madrid o Málaga? Yo, como turista, no tengo papeles. Sí, o sí, si me tengo que quedar tres años. Mírate el vídeo de las de cómo entras de turista y quedarte legalmente. Mírate ese vídeo, ¿vale? Y hay cinco excepciones. Y si no, para pedir el arreglo social, sí que te tienes que quedar. Los tres años, pero hay cinco excepciones. Míratelas en el vídeo, ¿vale? No voy a repetir cosas que ya están en el vídeo, porque si no, los vídeos serían bucles. Mírate el vídeo de las tres formas, no, no perdón, las cinco formas de entrar como turista y quedarte legalmente, Flavio. Y por último, eh, ¿más trabajo en Madrid o en Málaga? Las dos son buenas zonas y Málaga es muy turística, ¿vale? Madrid también hay muchísimos negocios. Depende un poquito, ¿vale? No no te puedo decir un sitio u otro. A ver, hola Luis, si tengo tarjeta blanca, tengo alguna... Eh, Lisette Quintero, algún tipo de ayuda económica. Mientras me dan la tarjeta roja, es que mi esposo no ha conseguido empleo y no nos alcanza el dinero. Lisette, te tengo que remitir a los vídeos de Fátima. Si venís aquí a que os demos ayudas, a que os demos subvenciones, acabáis como Fátima. Fátima lleva 25 años en España, ni siquiera ha pedido la nacionalidad. Y Fátima lleva cinco años sin trabajar. Le hice una entrevista con una chica peruana que encima estaba sin papeles y en 10 días estaba trabajando. El que quiere, trabaja. El que se quiere meter ahí el INEMA y al paro a las ayudas, acabamos como en Venezuela. Todos pidiendo ayudas y nadie trabajando. Yo, eso es lo que te puedo decir, Lisette. Yo aquí no estoy diciendo que vengáis a España para pedir ayudas. Yo estoy pidiendo gente que venga a España a trabajar, a levantar el país y a repoblar el país. Respeto a todo el mundo, ¿eh? a Fátima incluida. Pero yo he trabajado desde los 16 años y sigo trabajando y nunca me ha faltado trabajo. Y nadie me ha regalado nada, Prisliners leudo quintero saludos soy leudo soy venezolano pero estoy actualmente en perú quisiera saber si aún teniendo carnet de extranjería peruano puedo optar por el proyecto Sí puedes perfectísimamente leudo los venezolanos lo tenéis muy fácil a día de hoy ¿eh? que lo sepáis es muy fácil con que vengáis es fácil venir y esperar seis meses y si lo podemos adelantar como el caso de jairo me encanta me encanta jairo tu caso es muy interesante mauro javier Uma ginga. Bueno, abrevio. Para regresar a España legal, no entiendo tu pregunta, Jairo. Hazla más amplia. El que no entiendo la pregunta, el que la repita debajo, más amplia. Vale, perfecto. Jessica, me encanta lo que has dicho, pero pregunta. Yo voy respondiendo preguntas. A ver, Carla Cabel. Si estuviera viviendo en españa con tarjeta de estudiante las 20 horas para trabajar son dadas en alta y se pueden cotizar sí claro es un trabajo legal la única limitación que son 20 horas máximo a la semana en vez de 40 todo lo demás es igual carla buena pregunta me encanta me gustan las preguntas así nuevas a ver ay ay ay carla que se me ha ido para abajo espérate bueno sigo sigo leyendo para no perder tiempo si alguno ve que me he saltado su pregunta que me la repita, ¿vale? Pero no me las repitáis todas, solo si veis que pasaba. A ver, Claudia, Luis, hay diferencia. Hay que diferenciar las prácticas por convenio, que son obligatorias, de los cursos, claro, exactamente, son son cosas distintas. Claudia, lo he dicho. Exactamente. Unas cosas son. La, eh, lo he dicho. Me remito al principio del vídeo, eh. El que, el que, el que eso, que lo vea luego el vídeo al principio. Pero estoy de acuerdo contigo, Claudia. Richard Juárez López. Vale, gracias por las alabanzas hola luis has conocido casos de personas nos dice rosana de jesús benavente que le niegan el asilo y quitan el permiso de trabajo a los dos años mira rosana no conozco ningún caso lo que sí te puedo decir que están eh, dando las solicitudes de asilo están tardando tres, 4 años tiempo más que suficiente para pedir el arraigo social no conozco ningún caso hay un colapso en la administración que no veas o sea que aprovechar por eso digo que, que los de asilo lo tenéis muy fácil Carlos Albernas, ¿cómo pudiera legalizarse lo más rápido en España en las ciudades despobladas? Son autónomas, además pudiera pedir asilo político, de la forma más rápida para el sí. A día de hoy lo más rápido es el asilo político, humanitario, mejor dicho. Carlos, y da lo mismo que sea para una ciudad que para un pueblo. Verónica Cagua Angulo, ojo, no digo que todos pidáis el asilo, solo el que de verdad lo necesite, insisto, y os estoy dando mi opinión. Verónica Cagua, hola Luis, tengo una familia grande, vivimos en Barcelona, nos gustaría irnos a vivir a un pueblo cercano a Barcelona. Pues busca pueblos que te gusten y los para repoblar los de menos de mil habitantes y el enlace para llamar a los alcaldes. Y mírate los vídeos cómo hay que hablar con los alcaldes. Nuevas formas, hola Luis, estoy en Argentina mi marido está estudiando arquitectura, ¿se puede terminar allá sí? Si te dan 20 horas de trabajo, ¿cuánto se puede ganar trabajando esas 20 horas? Pues depende de lo que trabajes, nuevas formas de muebles. ¿Mm? El salario mínimo ahora el, lo han puesto en 950 euros, en teoría por la mitad de 950 euros al mes. A ver, un super destacado. A ver, vamos a ver tu el chat destacado. Espera. Vamos a verlo. Dice. Gracias, Celia, eh, Por el super chat. Luis, quise tramitar la cuenta en N26. Conseguí dirección y no pude porque piden teléfono de características de españa si estoy en argentina obvio no bueno a ver celia buena pregunta a ver me encanta la pregunta porque me encanta el debate pero ariel precisamente ariel de argentina en el vídeo de antes de ayer desde argentina en directo ariel nos explicó cómo abrió él la cuenta en n26 con su pasaporte argentino él nos lo contó, les engañó un poquito porque dijo que en Argentina, que yo no digo que lo hagáis, eh, ni que no lo hagáis, os digo lo que nos dijo Ariel: que él estaba en Argentina de visita, pero que él vivía aquí en España y le han abierto la cuenta. Yo no puedo comprobarlo, eh, o sea, yo a Ariel le veo una persona súper, saludos Ariel, eh, súper auténtica y, y yo me lo creo, yo me lo creo, pero quien lo ha hecho y quien lo ha dicho que lo ha hecho es Ariel, y Ariel se ha abierto una cuenta en N26 yo no soy un notario, yo no he ido a ver a Ariel su cuenta, él nos lo contó. Mírate el vídeo de Ariel, que está el, el, el, el martes con él, y a él él te explica cómo lo hace. Él lo explica ahí cómo ha hecho el, el cómo se ha abierto la cuenta. Es cierto que algunos os están abriendo las cuentas y a otros no. Hablarlo en Telegram, que lo estáis haciendo muy bien, me encanta. Pero insisto, lo que os cuenta un invitado, os lo cuenta el invitado, no os lo cuento yo. Prilines, ya me gustaría a mí ser Dios y saberlo todo. Pero yo creo a Ariel, eh. Yo creo que Ariel se ha abierto su cuenta en N26 y él nos lo ha explicado. Habla con él que está en Telegram, ¿vale? Que te lo explique un poquito. Venga, seguimos para abajo. Luis, mi suegro, ciudadano español, nos dice te Jonathan, nos deja su piso. En España, en abril, viajamos procedimiento. Verte, mi Jonathan. Arine, mírate todos los vídeos os digo cuando os digo ve, ver los vídeos no es para que me veáis a mí yo no es que estéis buscando visitas ni nada esto lo hago por ayudar no me cuesta nada y además me lo paso bien pero cuando digo ver los vídeos es por vosotros hay muchísima información que os va a ahorrar muchos muchas mucho tiempo veros los vídeos ahí vale pero vamos podéis preguntar lo que queráis que yo ya si está en los vídeos os, os mando a los vídeos eh, A ver yo Rosana de Jesús, vale, muy bien. Los, me encanta los privilegios que os estáis ayudando, ¿vale? Me encanta. Y si veis este vídeo luego, en los comentarios también ayudaros. Y aquí en el chat ahora mismo es un buen momento. Y acordaros de llevarlo esto al siguiente nivel. Eso quiere decir que quedéis entre vosotros de manera privada. Los que estéis en Madrid, los que estéis en Vigo, los que estéis en Argentina, quedar, tomaros un café y daros la información, ayudaros. Víctor Díaz, vale, os estáis ayudando. Las que estos que veo que os estáis ayudando. A ver, eh, Giuseppe Montero, tú, si eres italiano, pues tu esposa lo que tiene que hacer es la visa comunitaria, hablarlo con emigración, eso no es difícil, vale. Los que estáis en Europa o sois europeos, vuestra pareja eh, es fácil solucionar el tema, vale. Si sí va a poder trabajar, tiene que hacer unos trámites en emigración, pero sí va a poder trabajar. Giuseppe Montero Conti, sí va a poder y no va a ser difícil, no va a tener que estar esperando seis meses. Vale, no, no es difícil. Jorge Burgos. Hola, Luis, ¿qué ciudad me recomiendas para conseguir trabajo? Pues mira, eh, Jorge, Madrid, Barcelona, que son las más grandes y luego las turísticas suelen tener trabajo, porque España es mucho de turismo. Y luego aparte, si a ti a lo mejor eres especialista en una cosa o algo así, pues esa, porque vale, pero así a grosso modo, respuesta rápida, Madrid, Barcelona y todo, todas las turísticas, ¿vale? Alex Burbano. Hola, Luis, ¿cuántas horas permite trabajar el permiso de voluntariado? Lo mismo que el de estudios, 20 horas máximo a la semana, ¿vale? Estela Benítez, Hola Luis tenía NIE, se me caducó hace cinco años, viví nueve años, regresé a Uruguay y hace 8 años. Pues sí, puedes recuperar tu NIE, Estela Benítez, y te van a dar el mismo número. Aunque haya caducado, es, va a ser siempre. El NIE es para toda la vida. De hecho, ahora los nuevos que dan ya no caducan. Los antiguos NIEs te ponía válido hasta no sé dónde, ahora ya no pone válido hasta no sé dónde. Pero sí lo puedes recuperar, Estela. Y será el mismo número. Angélica Britos. Hola, Luis, soy de Uruguay. ¿Es posible estar tres meses en España como turista, ir a Marruecos dos días y volver tres meses más a España? Pues sí, porque creo que son 180 días máximos al año. Yo creo que sí, Angélica. Pero déjalo entre comillas, ¿eh? que yo lo que no sé, eh, no me lo invento. Que he visto casos, no aquí, en otros sitios, en otros vídeos, que hay gente que se inventa información y eso me enfada mucho. Pero bueno, yo no soy así. No estoy seguro, creo que sí, Angélica. Eh, hola, soy colombiano, ¿qué es lo más barato para estudiar? <risa> James Peñuela, no te puedo responder. Lo más barato para estudiar. Busca, busca a Telegram, a Telegram. Ahí hay muchos cursos gratis. En Telegram os están dando la información. Cristian Ortega, el certificado médico tiene que estar apostillado. Pues no viene mal si lo apostillas. Yo no te voy a decir obligatorio que lo apostillas, pero si no te cuesta apostillarlo, apostillalo. Cuando yo lo apostilla siempre que podáis y no sea muy costoso para vosotros hacerlo. Si no, es un certificado médico. A ver, Nancy, Noemi, Buenos Aires. ¿Una pareja puede hacer voluntariado los dos? y ella? Sí, sí, sí puedes. A ver, el voluntariado lo puede hacer uno solo y el otro acompañarle, o hacer los dos el voluntariado y así los dos podéis trabajar. Estás embarazada, pues si te admiten los del voluntariado, a ver, la clave del voluntariado o la visa de estudios es que os admitan, no es poder o no poder. Si te admiten en un voluntariado, puedes, claro que puedes. Si no les importa, según el voluntariado, claro, no es lo mismo un tipo de voluntariado que a lo mejor embarazada no puedes trabajarlo que otro, si sí podrías, siempre que tu situación física lo permita, según lo que vayas a hacer. Gracias, super chat, super chat, Facu Romero, hola Luis. Con mi esposa queremos simplemente radicarnos en España. Aquí en Argentina tenemos trabajo y profesión. ¿A qué forma legal podríamos acogernos para vivir allá? Si solo queréis radicaros, os aconsejo la la esto la, la residencia no lucrativa, que, que te permite todo menos trabajar, pero Facu Romero, pero puedes estar aquí viviendo perfectamente y a los dos años que lleves puedes pedir la ciudadanía, la residencia no lucrativa. Esa sería la más rápida y la más factible. Eh, te, además, pues, te, te, tienes pocos requisitos. Insisto, con esa lo único que no vas a poder trabajar. Solo es para residir. Pero a los dos años puedes optar a la ciudadanía. Y ya luego con la ciudadanía podrías incluso trabajar si quieres. vale A ver, seguimos. Nelia Uzcategui, ¿son válidos los estudios como cursos de estilismo o barbería para solicitar vida estudiantil? Sí, Neila. Uzcategui, son válidos. Sevilla Luis soy venezolano tengo tres años viviendo en Chile quiero irme a vivir a España tendrá algún inconveniente para solicitar el asilo no cualquier venezolano lo tiene muy fácil a día de este vídeo para que le den el asilo humanitario hay órdenes hubo una sentencia de los jueces que obligó al gobierno punto vale y había un debate con eso hay muchos venezolanos que han venido de terceros países están todos con asilo humanitario Jairo Alexander perfecto vale vale gracias gracias gracias diana gutiérrez no puedo recomendar sitios os recomiendo españa que en mi país me encanta españa y os invito a españa un español que os está invitando y os está haciendo estos vídeos y no soy yo solo ¿eh? somos muchos los españoles queremos gente que venga a trabajar a aportar a sumar ya dentro de españa es muy variada lo que os digo siempre hay de todo el que tenga miedo al frío para el sur el que no le importa el frío pues para el norte facu romero mi suegro tiene pasaporte español mi esposa, pero no lo pudo obtenerlo por ser mayor al momento de este trámite. La ley de nieto o hijo se podría darle a la ciudadanía, podría ser FACU. La, está sin aprobar, ¿eh? Hay mucho vídeo por ahí. Está sin aprobar la ley de nietos. Yo, en cuanto la apruebe, os lo digo. Mientras esté sin aprobar, está sin aprobar. No hay ley de nietos todavía. José Cuestas. Hola, somos José y Claudia, en Uruguay. Estamos por emigrar a España. Mi pareja con un contrato. ¿Puede entrar mi señora y mi niño? No somos casados. Sí que podéis, José. No sois casados, pero si sois pareja, de hecho, sí que podéis entrar. Igual que si estuvierais casados. José Cuestas, Jonathan Arni, ¿cuáles son los cursos aprobados para pedir visa de estudios? Jonathan, yo no he encontrado un listado de esos cursos. En algún lado debe de estar, pero hay una manera muy fácil. Antes de pagar ninguna matrícula, cualquiera el que quiera la visa de estudios, que el centro de estudios os diga por escrito que ese curso sirve para optar a la visa por estudios. Y ya está. Si no lo dice por escrito, no paguéis nada, no abonéis nada. Buscar más cursos. Hay muchos, son muchos los centros. Te podría decir que yo conozco los de Implica. Pero no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Pero como sé que eso sí que sirven, te lo digo, implica con cada kilo, implica formación. Pero hay mucho más, ¿eh? Que os lo digan por escrito. ¿Vale? No vaya a ser que os engañen por ahí. Siempre que os garanticen que ese curso es válido para la visa de estudios. Tekel el, el dragón. Hola, puedo pedir dos citas en página de migraciones, una como la trabajadora social y lo de la renovación de la tarjeta blanca. Tekel el dragón. Por poder puedes. Yo no digo ni que lo hagas ni que no lo hagas si te deja el sistema yo lo haría pero eso ya cada uno es mi opinión personal eh, si el curso dura poco hasta cuánto te sirve la visa de estudiante pone un curso de 100 horas pues te va a servir 100 horas ana victoria lagas lagos por eso es recomendable que el curso dure cuanto más mejor porque si es un curso de 100 horas te van a dar la visa para lo que dure el curso lo que dice la ley te la dan para el curso, lo que dura el curso. Lo bueno que tiene la visa de estudiante es que luego la puedes renovar. Si se acaba el curso, a las 100 horas puedes hacer otro y otro. Pero claro, es más cómodo un curso de 100, de un año y ya me ha pasado un año. Luego me hago, otro, hago otro de otro año. Eso los puedes renovar ya en España. Si vas a estar cada 100 horas renovando el curso yendo a inmigración, un poco rollo. Pero por poder, podría ser. Ana. Nuevas fórmulas de muebles yo puedo ir a españa y pedirme una visa de estudio o la tengo que tramitar acá en argentina yo tengo dos chicos si me dan la visa de estudio le dan una visa a mis hijos sí, te la dan también a tus hijos y lo puedes tramitar desde el consulado de argentina o puedes venir a españa como turista y en los primeros 60 días tramitarla ojo en los primeros 60 días ¿eh? sí puedes de las dos formas saludos josé antonio Maya Cortez: Hola Luis, si yo empiezo a estudiar y me dan la visa de estudiante, ¿mi marido puede estar de forma legal también? Sí. Tu marido también puede estar legal. Maya Cortez: Lo que no puedes trabajar, puedes residir, pero no trabajar. Si él se anota también algún curso, pues también va a poder trabajar sus 20 horas. ¿Vale? Oye, me encanta lo que hemos aprendido. Hace seis meses, cuando empezamos estos vídeos, nadie sabía ni de la visa de voluntariado, ni la visa de estudios. Habían cuatro vídeos por ahí colgados de cuatro abogados aburridos. Ahora todo el mundo se está poniendo las pilas. Me encanta. Hemos hecho un ecosistema. Todos los abogados. Me encanta, me encanta. Estamos aprendiendo un montón. Venga, seguimos. Insisto, el caso. El... Hay un caso ahí muy interesante. Bueno, seguimos. A ver. Eh, ta ta ta ta ta ta ta ta Tu papá es de español de origen. Mm, no, no es necesario, Steven, que demuestres el arraigo. O sea, que dependes del él económicamente. Si tu papá es español de origen, Me, aclárame si vive, si vive en España tu papá, ¿vale? pónmelo abajo. Amplíame la pregunta. Dime dónde estás tú y dónde está tu papá. Jonathan García Miranda, eh, se puede estudiar para sacar la doble nacionalidad teniendo el asilo claro. A ver, son cosas. A ver, se puede estudiar teniendo el asilo. Sí. Sacar la doble nacionalidad no tiene que ver con los estudios. Si alguno no he, no he respondido bien su pregunta, ese que me la repita ampliada, vale. Voy, estoy yendo por orden. ¿eh? No sé cuánto dura el chat, pero yo voy para abajo. Celia es tu Rolón. Luis quise tramitar la cuenta en N 26, conseguí dirección de España y no pude porque piden el teléfono con características de España. Si estoy en Argentina, obvio que es imposible. No eh, he hecho consultorías de gente que tiene un chip de una de un teléfono español. Una chica que estaba en Tierra de Fuego, precis precisamente, pregúntale, Celia, es tú, pregúntaselo a Ariel. Jope, que está en Telegram, métete en Telegram, debajo tenéis el enlace al, al chat de Telegram, preguntarle a Ariel, todos los que queréis la cuenta en N26, a ver, otro super chat. Facu Romero Vas, muchas gracias. Vi un vídeo de trabajar en pueblos sin papeles. ¿Es efectivamente factible? No quisiéramos estar expuestos a la ilegalidad, ya que queremos vivir allá de manera legal y estamos buscando la forma. Pues mira, eh, Facu, a ver, aquí ilegal no está nadie. Aquí el que trabaja sin papeles no está ilegal, no es un delito. En Estados Unidos se da un delito. En España no es un delito. En España, trabajar sin papeles es estar irregular. Irregular, ¿vale? Eh, tú puedes trabajar de forma irregular en una ciudad o en un pueblo Pero es irregular no estás cotizando a la seguridad social vale si lo que quieres es trabajar de forma regular pues te tienes que sacar los papeles vale de las, como decimos hay muchos visas la de estudio la de voluntariado, la lucrativa la no lucrativa lo que no se puede es todo a la vez quiero estar sin papeles pero quiero estar legal bueno, legal estás, estás legal, pero estás irregular. ¿Vale? Entonces, pero vamos, que sepáis que la legislación es igual en una ciudad que en un pueblo. ¿Qué pasa? Que hay muchos pueblos que a uno que está irregular, que está sin papeles, es fácil que le contraten. Es fácil. Es fácil. Pero yo no digo que lo hagáis o que no lo hagáis. Yo os doy la información. Ya luego cada uno. Pero vamos, que aquí no van a deportar a nadie por estar trabajando sin papeles. También os lo digo. Por cometer un delito, sí. Pero eso no sería cometer un delito. Por conducir sin carne, sí. Que nadie se le ocurra conducir sin carne. Juárez Gámez, ¿en qué parte está el grupo de Telegram? Pues te bajas aquí debajo del vídeo, quítalo del chat y ahí en la descripción del vídeo he puesto el enlace. O en cualquier otro vídeo de los de Prisline siempre pongo el enlace para entrar al grupo de los Prislines. Ahí hablar con Ariel, que los explica y veros también antes el vídeo de cómo lo ha hecho Ariel. No le hagáis al pobre ahora explicarle todo otra vez. Veros el vídeo. Tomar notas y luego ya hablar con Ariel. Él se ha abierto la cuenta en N26 desde, desde Buenos Aires, Argentina. Eh, si yo 11 meses saqué en España, puedo sacar el NIE. Franco, si estás en situación regular, sí puedes sacar el NIE. Si entraste como turista, hay que pedirlo en los primeros 90 días. Llevas 11 meses. vale Angélica Bernal, la Tengo una denuncia por amenaza de muerte en Bogotá, Ciudad Bolívar. Por ese tipo de denuncia, puedo pedir protección internacional. Angélica Bernal. Respuesta rápida. Si tu gobierno no te protege, sí puedes pedirlo. Si tu gobierno te protege, pues te dirán que te proteja tu gobierno. Claudio Fernández, ta, ta, ta. Hola Luis, me caducó Pero vamos, si estás aquí, pídelo, que no pierdes nada. A ver si te lo tramitan. Mi opinión. Hola Luis, se me caducó mi NIE. Hace cinco años, ¿no? ta, ta, ta, ta. Estela, acabo de, re de responder antes. No me repitáis las preguntas y os he respondido, ¿eh? Prisnines. A ver, Viviana Ramos, mírate los vídeos. Esa pregunta es muy amplia. Diana Gutiérrez, desde Colombia quiero ir con visa de trabajo. Desde Colombia, ¿cómo haga? Diana Gutiérrez, tienes que conseguir a alguien que te quiera contratar en España, que podría ser una señora para limpiar su casa, para cuidar un ancianito, puede ser una empresa. Total, que con esa oferta de trabajo te vas al consulado allí en Colombia y pides la visa de trabajo. Ya está, esa es una forma, por ejemplo. Vale. Jorge Burgos, hola Luis. Eh, ¿Qué ciudad me recomienda para conseguir trabajo? Pues lo he dicho antes: Madrid, Barcelona y toda la costa turística. Palma de Mallorca, Canarias. Hay trabajo en toda España, hombre. No os voy a decir yo una ciudad en concreta y la invadimos a esa ciudad. Lo que a ti te guste más. giuseppe Montero. Esto lo hemos hablado ya, giuseppe Claro lo que dice claudia es cierto lo, eh, lo que está diciendo claudia aquí en el chat es cierto que una cosa son las, las, el convenio de prácticas y otra cosa es que el que viene con la visa de estudios trabaje 20 horas en lo que quiera Exacto claudia está diciendo lo correcto te, agra te lo agradezco mucho de hecho claudia sabe más que el funcionario que le ha atendido a josué álvarez que dice que tiene que pedir una autorización de residencia en prácticas. Claudia sabe más que ese funcionario, que no sé qué funcionario ha sido, pero le han informado a muy mala a Josué. ¿Eh? A ver, Richard Juárez López. Hola, Luis, si pido la visa de estudios, ¿cuánto dinero tengo que mostrar? ¿Por cuánto tiempo? Eh, tienes que demostrar que vas a disponer de 500 y pico euros al mes. Y si es por un año, pues 500, seis mil euros al mes. O sea, perdona, seis mil euros todo el año, ¿vale? Tienes que demostrar, no, no dárselos a nadie, insisto. Te puede valer que alguien que lo tenga se comprometa que él te va a dar los 500 euros y pico todos los meses. Te puede valer eso. Yo doy respuesta rápida, ¿vale? Priles, os abro caminos. Luego ya, para profundizar, está Telegram, está toda la información que hay en Internet, ¿vale? Yo os abro caminos nuevos, como el que estamos abriendo con Jairo. Me encanta. Más, a ver. Bueno, aquí os estáis ayudando. Pues mira, Milton Lopera dice que va a pedir asilo humanitario, que no tiene pruebas de la policía de su país. ¿Alguna recomendación para presentarte a la cita? Pues mírate los tres vídeos Milton Lopera que he hecho, que pone tarjeta roja. Y en el tercero, es un caso práctico con una chica que llevaba aquí año y medio, pidió el asilo, se lo están tramitando y no tenía pruebas. Era lo mismo que tu caso y se lo están tramitando. vale Mírate los tres vídeos tarjeta roja de PrisLine y toda la información que quieras recopilar de donde quieras, pero que sea información buena, como la que os damos aquí, porque he visto por ahí a veces información tóxica. ¿eh? Cuidado, por eso os digo que contrastéis mucho la información, que vosotros no sois tontos. A ver, venga, me voy para acá, a ver. Dice Wilfredo López, eh, a ver. Vale, estos son respuestas, veo que os estáis ayudando, me encanta que os ayudéis entre vosotros, prislines. No sé ya cuánta cuánto tiempo llevamos, no he puesto el cronómetro, pero bueno, lo vamos a dejar avanzar, ¿vale? Mientras vosotros queráis, yo estoy aquí. Vale, vale, me encanta. Es que os voy a responder y estoy viendo que ya habéis respondido vosotros. Me encanta. A ver, amílcar Cuello. Hola Luis, ¿qué posibilidad hay de conseguir estudios estando como turistas sin la tarjeta o sin la tarjeta roja? Pues muchas posibilidades, Amílcar. A ver, estudiar puede estudiar cualquiera. Incluso te digo, puede estudiar a alguien que esté irregular, alguien que entre como turista y se quede, podría estudiar. De hecho, hay cursos de los ayuntamientos específicos para eso ese personal. Pero vamos, poder, poder estudiar. Otra cosa distinta a estudiar es la visa de estudios. Una cosa es tener una visa para estudiar y trabajar 20 horas, eso es una cosa. Y otra cosa es estudiar. Mira, yo estoy aquí en España y quiero estudiar, pues sí. Vale, o sea, coger las diferencias. Y lo que ha dicho Claudia también muy importante, muy diferente. Es la autorización de residencia para prácticas que el que viene con visa de estudios o la pide aquí y quiere trabajar 20 horas en lo que quiera. Son cosas muy distintas que, insisto, a Josué le han informado mal en inmigración. Por eso es importante la inteligencia colectiva. Entre todos sabemos más que nadie. A ver, más. Eh, hola Luis, me he perdido un poco, no sé, lo retomo aquí, ¿vale? Donde estoy dice por ejemplo mario díaz hola soy mario de argentina y estoy como estudiante en toledo y tuve que justificar 900 por mes pues mario mal hay que justificar son 500 500 algo no son 900 no no no sé dónde los tuviste que justificar pero bueno mira si los ha justificado son tuyos eh, hola Luis teniendo claro es que tener cuidado con lo que os dicen a veces ¿eh? que es que estoy a veces estoy viendo alguna respuesta o sea que os han dado información a veces y en sitios bueno, no profundizo. Miguel López. Hola Luis. Teniendo a mi hijo con ciudadanía italiana residiendo en España y con contrato de trabajo, ¿se puede arraigar sus padres? Perfectísimamente se pueden arraigar. Y eso no hay que esperar a la ley de nietos o descendientes. Sí pueden, Miguel López. Jesús Torres. Hola, señor Luis. Yo vivo yo vivo en Chile. Hace cuatro años tengo visa permanente. ¿Puedo ir? Sí, sí que puedes ir perfectamente. Jaime Peñuela, en el momento de viajar a España me piden un certificado médico de enfermedades. Sí te lo piden, James Peñuela. Pero son enfermedades infecciosas. Por ejemplo, esto de los chinos que decía yo ayer, el coronavirus, el coronavirus, se dice que no tenéis enfermedades de ese tipo infecciosas, vale. Pero uno puede estar enfermo de lo que sea que no es infeccioso, ese le vale. Es el enfermedades infecciosas. Eso lo tenéis en la ley, vale. Pedir en Telegram que os pasen, que os lo pasan en lo que dice exactamente los requisitos. ¿Vale? Pero vamos, yo los doy a grosso modo. A ver, LDN Project, tengo una oferta de trabajo, soy albañil argentina. Consulté con un abogado de extranjería español y me dijo que es difícil que no me daran un permiso de trabajo, ya que solo es para profesionales. Pues mira, lo que no, eh, Yo te doy una solución rápida, que para eso estamos aquí. Vente con la visa de estudios o la de voluntariado y trabajas de albañil 20 horas a la semana. No van a ser las 40, pero son las 20. Y cuando lleves tres años pídete la ciudadanía española o sea la residencia por arraigo social por ejemplo yo doy soluciones prácticas privilegienes legales y prácticas el abogado, pues te dijo bien claro pero pero no te dijo la segunda parte que es la que te acabo de decir yo para eso hacemos estos vídeos por eso os digo que los veáis que son muy importantes para vosotros para vosotros que yo ya tengo mi negocio y tal y estos vídeos lo hago para vosotros Vanessa Cebedola, Luis, tuve la tarjeta de reagrupación familiar 2011, volví a 2017, pedí la tarjeta de nueva, me la negaron, excedí el tiempo de turismo, salí en el 2018, pues quiero volver. Pues vuélvete, Vanessa. Y la próxima vez que la pidas, consultame. Y consulta en Telegram. Y vemos a hacerlo para que te la den. Porque es que, venga pero por mí vuélvete. Susana Cruz, ¿se puede estudiar teniendo solo la solicitud de asilo? Sí, sí se puede solicitar. Susana, sí puedes estudiar. Si todavía no tienes la tarjeta roja, la tarjeta roja, la diferencia es que también puedes trabajar, pero estudiar, puedes estudiar. Vamos, hasta el que está irregular puede estudiar. Que os quede claro, quitaros los miedos. Que aquí no estamos en una dictadura. Hola, tal, ta, ta, ta, ta. Cuando digo tal, tal, es que son saludos que os agradezco enormemente, pero nada esa a la agilidad del vídeo, pues. Bueno. Javicho, hola Luis, tengo 30.000 euros y monto un negocio, ¿puedo solicitar la residencia teniendo la tarjeta roja? Claro que puedes, claro que puedes, Javicho. Y con ese eh, 30.000 euros puedes hacer un buen negocio, pero mm, eh, sí puedes, ya está. Eh, eh, respuestas rápidas, sí puedes. A ver, J. Gómez, hola Luis, vivo en Brasil, ta, ta, ta. Ah, J. Gómez, le he pasado, sí, le he pasado a... Sé quién es J. Gómez, lo he visto en Telegram. Le he pasado tu teléfono a, a un abogado que te va a contactar. Porque tú es él está jubilado, cotizó 15 años, cotizó 20, vamos, sé J. Gómez, lo he visto en Telegram, se lo he pasado a un abogado que te va a contactar. Vale. Amigo, no te, no profundizo más por aquí porque tu caso es complicado, pero sí te te va a contactar un abogado. Peter sin ánimo de lucro. Por mi parte insisto y el abogado que te asesore primero. ¿Vale? No te gastes así dinero, solo que te dé un poco un enfoque. Eh, seguimos, venga, Peter Luna Rodríguez, mi madre quiere viajar con mi hermana de dos años. Y mi tía, ¿tú crees que mi hermana puede estar en una guardería? Sí puede estar sin sus documentos, Peter Luna Rodríguez. Aquí en España, aunque estés irregular, los niños pueden estar en guardería y pueden estudiar. Sí puedes. Y tenemos derecho a, a sanidad, que somos de los 10 países con la mejor sanidad del mundo. Pero eso no quiere decir que haya que venir aquí a, a vaguear como Fátima, hay que venir a trabajar, pero vamos, tu niña puede estudiar. Eh, venga, Gilberto Gilberto Giraldo Valle está sola, estando ya en España como turista y haciendo la solicitud voluntaria de la Cruz Roja y ya teniendo tiempo de espera de once meses para la cita, así lo es posible solicitar visa de voluntariado. Es que eso es lo que estamos investigando. Eh, pues yo creo que sí. Gilberto, yo creo que sí, pero no te lo puedo garantizar. Al revés, al revés te digo ya que sí. A ver, una persona viene aquí, pide su visa de estudios o viene con su visa de voluntaria. Entra en España. Y, de, y pide su asilo. O su, su, su, su... Sí podría ser. Lo que pasa es que lo que me estáis planteando es al revés. Lástima no haber visto los vídeos antes, ¿verdad? Claro, ahí os digo. Pero yo creo que también al revés. Porque una cosa es que una persona pida asilo humanitario porque no puede volver a su país, porque le están persiguiendo, porque lo que sea. Eso es una cosa, y otra cosa es que, oye, esa persona pues quiere hacer un voluntariado para poder trabajar sus 20 horas y para ayudar a la sociedad. Son cosas distintas jurídicamente. ¿Vale? Yo te digo, seguro, por lógica jurídica, que aunque no ejerce de abogado, estudié Derecho, por lógica jurídica, tú puedes venir. Visa voluntaria o visa estudios y pedirte luego el asilo humanitario y si es en el primer mes mejor al revés pues yo creo que también pero eso no te puedo garantizar pero lo vamos a averiguar a ver venga más más más más gaby martínez hola luis ¿qué es mejor pedir la visa estudiante en mi país ecuador o ir como turista buena pregunta y luego pedir la visa estudiante la visa estudiante se consigue solo con maestría o con cualquier curso gaby martínez se consigue con cualquier curso siempre que sea un curso eh, digamos presencial. que esté, ah, Insisto, que, que os digan que os sirve para la visa estudiante. No vaya a ser uno que ha montado un chiringuito ahí y, y ya. Eh, bueno, pero vamos, sí, con cualquier curso autorizado, digamos. Luego, ¿qué es mejor? ¿Pedirla en el consulado o venir aquí como turista y pedirla aquí? Ventajas y desventajas. Eh, desventaja del consulado, que son más lentos. Ven, eh, ventaja, que entonces te vienes ya solo con el billete, con el boleto de ida. Porque si te vienes como turista, te piden el boleto de ida y el de vuelta. En cambio, si ya vienes con tu visa de voluntariado sacada o tu visa de, de estudiante sacada, solo tienes que sacarte el boleto de avión de ida. No tienes que sacarte el de vuelta. Si vienes como turista, tienes que venir con el de ida y de vuelta. Y ya cuando estás aquí, te sacan la, esa, esa, las dos formas. Son posibles. Tú ya valora los pros y los contras. ¿Vale? Entonces, ¿qué, qué es mejor? Lo tienes que decidir tú. ¿Vale? Depende de la diferencia de sacarse, yo creo, solo el... Si es poquísima diferencia, pues vente aquí y sácatela aquí. Ahora, si es mucha diferencia sacar solo el boleto de venida con el de venida y el de vuelta, pues casi mejor en el consulado, claro. ¿Vale? Yeah. Venga, Dulio Milton Pérez. Hola Luis, tengo un título de técnico electromecánico, lo he homologado, puedo trabajar, bueno, si sí puedes trabajar, pero tendrás que ver lo de la visa, ¿vale? Todas las maneras que hay. Pero perfecto que lo hayas homologado césar osvaldo Bustamante lemus hola luis ¿qué es de cierto que para realizar un voluntariado tiene que estar ya registrado en sus países de origen porque si no no se admiten eh, césar eh, tú puedes venir como turista y ponerte aquí la visa de voluntariado vamos tengo el caso de silvia que viene el sábado vale seguramente el martes hagamos un vídeo con ella y viene para hacer el voluntariado vale vamos a, a profundizar en ello Seguimos para abajo a ver vanessa cebedo Luis, me queda una duda Ay, que se me va vanessa eh, me queda una duda ya me dijiste que puedo volver a españa pero debo sacarme el pasaporte de nuevo para que en el aeropuerto no No es necesario no es necesario vanessa no es necesario si te quieres sacar otro pasaporte y no te cuesta mucho sácatelo Viene sobre seguro por así decirlo sácatelo si no es mucho engorro. y si no pues no vale Depende de la guerra que te dé sacarte ese pasaporte. Si te da poca guerra, sácatelo. No es, no es mala idea lo que pones ahí. Y si no, tampoco va a pasar nada, hombre. Joder, que parece que estamos aquí en Auschwitz. Yo no sé qué miedos os meten por ahí, Prisliners. No sé qué, yo, joder, yo empecé estos vídeos porque es que os metían unos miedos, que yo digo, el que vea esto, esto no es la realidad. Y dije, voy a, a ayudar a, a estas personas, que no es así lo que les están contando. ¿Vale? Y veo que todavía quedan muchos de esos miedos. Quitaron los miedos, quitaron los miedos. ¿Vale? Jesús Gómez, Luis, ¿qué piensas del nuevo gobierno de España? ¿Seguirá dando facilidades para los venezolanos a tener asilo? Hombre, más trabas no creo que ponga. Pero Jesús Gómez, y esto no es un canal político, pero yo doy mi opinión política. No me gusta nada este gobierno. Es un gobierno social comunista, eh, formado por unas personas que no han trabajado en su vida. Y lo digo claro, el Pedro Sánchez ese no ha trabajado en su vida, estudió. Donde yo estudié que nunca lo dice un día os digo donde ha estudiado no lo dice porque no queda bien eh, no por nada y no ha he hecho nada nada más que meterse a la política y trapichear y el otro el de podemos eh, dicen que está financiado por por el narcotráfico por venezuela y no me extrañaría yo no lo sé pero no me gusta nada ese gobierno no creo que os restrinja nada ¿eh? también os lo digo no por ellos sino por la presión y por la imagen el otro día creo que recibieron a a la mujer, esta, la fea, esa, que no sé ya ni su nombre, que vino por aquí de estrangis y no puede ni pisar Europa. Y tienen ahora un lío, un ministro, la fue a recibir al aeropuerto, a, a Nelly la fea, o no sé cómo se llama, la segunda de Maduro. Ya ves que os doy mi opinión, Prisliners. Mi opinión política, vamos, yo no voto ni a unos ni a otros, pero vamos, este gobierno no me gusta nada. Pero no creo que se cargue, no se va a poder cargar a España. Os digo por qué. Porque está Europa por encima, vigilando. Y tiene las manos así, atadas. Porque hay un presupuesto y lo tienen que cumplir. Entonces tocarán cosas. No os van a estropear nada. No, tranquilos. Eso estoy convencido. Estropearos nada. A ver si con un poco de suerte mejoran algo. Pero vamos, si lo mejoran no va a ser por ellos. Será por. Bueno, no me enrollo con la política. Jesús, he respondido porque me habéis preguntado, ¿eh? No me tiréis mucho de la lengua. ¿Cómo vamos de tiempo, Prilines? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, sigo un poco más. Venga, seguimos. Yo todos los miércoles voy a estar aquí con vosotros sobre esta hora. A ver, Oscar Alberto, hola Luis, ¿qué hago? Hice retorno voluntario y regresé de nuevo. Pues vuélvete para acá si quieres, hombre. Venga, preguntas con chicha. Eh, sistema Nemesis, para mostrar solvencia económica para el visado de estudiante, ¿se puede llevar títulos de propiedad propios o de mis padres? ¿Cuánto dinero podría descontarme este título de propiedad? Ambos peruanos, yo creo que sí que puedes traer... Eh, a ver, títulos de propiedad, pero a ver, eh, vamos a ver, sistema némesis Lo que te piden para la visa de estudiante, no es que sea rico, te, propiedades, no. Es algo más simple, sistema némesis y todo el que le interese. Ellos lo que quieren saber es que tú vas a tener con unos 500 euros al mes para mantenerte. Eso es lo que quiere el Estado español. ¿Para qué? Para que no esté luego tirado por ahí por una calle ahí pidiendo ayudas. Entonces, sistema némesis y todos los que interesados. Claro, tú puedes tener una propiedad en Perú muy muy poderosa, o, la, o como sea, vamos, con respeto. Pero claro, ellos te van a decir, no, pero usted tiene que tener aquí todos los meses 500 euros. Claro, si tu papá, por ejemplo, buena, la, o sea, la pregunta tiene chicha, si tu papá tiene las propiedades, sí valdría, porque tu papá demuestra su solvencia económica y puede decir, mire, yo con esta solvencia económica le voy a mandar al sistema Nemesis, le voy a mandar todos los meses sus 500 y pico euros. Eso sí vale, ¿vale? entonces lo mejor que podéis hacer por ejemplo los que estáis en vuestros países ir a los consulados y visitar la web de los consulados vuestros de cada país donde estéis y, y mirar la visa de estudiante y la visa de voluntariado ahí veis los requisitos exactos yo os los doy a grosso modo pero tu idea no es mala vale entonces tu papá pues firma un documento que él, como tiene las propiedades que te va a mandar todos los meses 500 euros he hecho aquí vídeos con tamara que era el caso ella vive en madrid desde hace cuatro años y sus papás le mandan el dinero desde Rusia. Perfectamente. ¿Vale? Me espero explicarme bien, Prilines. Si no me explico bien, decírmelo. A ver, ay, ay, ay, ay, ay. Venga, otra. A ver, soy peruana. Mírame Armelén. Soy peruana casada con un italiano. Tenemos una hija italiana. Mi hija y yo queremos vivir en España. Pero mi esposo no quiere ir con nosotras. Sí, sí puedes vivir legalmente en España, aunque tu esposo no quiera. Sí puedes. Mirame Armelén, sí puedes. Carlos Arrua, tranquilamente además. Eh, visa comunitaria, míratelo. Carlos Arrua, hola Luis, pero él se puede quedar en Italia. Hola Luis, querría preguntar si yo pidiendo voluntariado aparte puedo trabajar 20 horas, aparte puedo trabajar paisando a mi... ¿Sí puedes? si ¿Sí puedes, Carlos, sí, sí, buena idea, buena idea. Pero también hace el voluntariado. Trabaja tus 20 horas, pasea a los perros aparte, muy buena idea, y aparte hace el voluntariado. Si lo puedes cuadrar, perfecto. Buen plan, buen plan. Diego Sandoval, hola, ¿cómo hago para contar un pueblo? Para, para, pues el número de alcalde Diego Sandoval los tienes en Telegram. Te os estoy, he dado el enlace de toda España. O pídemelo luego aquí en un comentario que te lo paso. A ver, Gaby Martínez, yo estudié un MBA en México, una maestría en Australia y quiero vivir allá. Soy de Ecuador. Debo homologar o apostillar los títulos para ir para allá. Por lo menos, y cuando respondo a uno es a todos. Gaby Martínez, por lo menos apostillalos. Apostillarlo, te digo ya que sí, a todos. Luego homologar siempre lo puedes hacer desde aquí. Incluso es más fácil hacerlo desde aquí. Porque al final, si homologas desde el consular el consulado lo manda a España. Entonces, lo que sí tenéis que hacer, traerlo todo apostillado. Y luego, ya aquí, lo, lo homologáis. ¿Vale? Venga. Carlos Luna. Pero bueno, os doy mi opinión siempre. ¿eh? Carlos Luna, eh, Repueblo también acepta familias irregulares. Se tiene que hacer un tutorial de cómo hacer la solicitud. Olvidaros del yo Repueblo, Carlos Luna. Yo Repueblo lo han petado él no estaba especializado en inmigrantes os empezasteis a meter ahí gracias a los vídeos que hicimos y ya joder, la página es allá primero no funcionaba afuera, ahora no funciona aquí pero no pasa nada el yo repueblo es un buscador como puede ser otros miles de buscadores lo, lo más interesante los teléfonos los correos electrónicos de los todos los ayuntamientos de españa y ya cada uno se va buscando por ahí vale es lo, la mejor manera yo creo españa os aseguro que está despoblada eh, y lo sabéis ya vamos ya yo no tengo que deciros nada y os necesitamos insisto gente con ganas de trabajar no quiero fátimas a ver a ver más cosillas venga que ya me he perdido un poco me he perdido un poco prilines Mariana Silvano peliza cuánto debo viajar para anotar a mi hija en la escuela pública de Málaga acá puedes viajar cuando quieras Mariana Silvano. Aquí, cuando llega un niño, se escolariza. Mejor que se escolarice cuando empiezan las clases, que empiezan en septiembre. ¿Vale? En septiembre empiezan aquí las clases. Pero si tú vienes cuando sea, le van a escolarizar, no le van a tener seis meses bien en casa viendo la tele. Pero vamos, bueno, si quieres saber cuándo empiezan las clases en España, en septiembre. Ángel Méndez Sánchez, soy Ángel Méndez. ¿Has respondido a mi pregunta acerca de la solicitud de visa de trabajo para Alemania, estando como turista? Se me ha caído la conexión. Pues no, la he respondido porque no la he visto. Repítemela, Ángel. No sé qué pregunta me hablas. Mire, Marmelén, gracias, Luis, ¿qué trámites debo realizar para vivir legalmente y poder trabajar pronto? Pues, Milana Marmelén, ver vídeos de Prisline. Tienen muchas posibilidades. La mejor tiene que ser ya cada uno, ¿vale? Para solicitar la ciudadanía española, te digo una cosa rápida. Mírame Armelén y todo latinoamericano que esté viendo este vídeo. Si residís legalmente dos años en España, podéis optar a tener la nacionalidad, la ciudadanía española. Pero tiene que ser legal, no vale ahí irregular. Julio Junior Pirela. Siempre estaremos... Vale, gracias, gracias, gracias. Bueno, Prelina, me estoy quedando sin voz. ¿Cuánto llevamos ya? Sigo un poco. Sigo un poco, a ver, encuesta, si me decís que sigo sigo y si no ya acabamos el vídeo, que luego duran una hora. Espera, me voy para abajo. Luis, buenas noches. Mi esposo vendrá en febrero. Lorena Cruz, ¿puedo entrar al proceso de asilo una vez que mis hijos y ya tuvimos la entrevista de sí? Sí, sí, sí, Lorena, tu esposo, Lorena Cruz, aunque venga luego, él puede solicitar el asilo también, aunque tú y tus hijos ya lo hayáis pedido. Sí, sí podéis. A todos los que queréis lo del asilo, veros los tres vídeos de Prisline que pone tarjeta roja. Veros lo que hay información valiosa para vosotros eh. puede Mariana Silvano Peliza, puedes ejercer si homologas tus títulos y para homologarlos, tráelos apostillados lo primero. Ángel Méndez Sánchez, estando como turista, recibe una oferta de trabajo en Alemania. ¿Es posible pedir visa desde España como turista? Sí, mírate el vídeo de las 5. Formas de entrar como turista y quedarte legalmente en España. Y una es eh, la visa por altamente cualificado, por ejemplo. Es que depende del trabajo que te hayan dado ahí en Alemania, pero sí podría ser. A ver, Angie Mafla. ¿Existe la posibilidad de que le nieguen el trámite de asilo a alguien? De ser así, ¿qué se puede hacer? Pues claro que se puede, Ani. Se puede. Y he hecho una entrevista a Luis de Colombia que en un primer momento se lo denegaron. Hicimos un vídeo con él en directo. Míratelo. A ver, me voy a enfadar un poco a algunos que no veis los vídeos animafla luis de colombia pidió el asilo el trámite de asilo y se lo denegaron hicimos un vídeo le vieron en el vídeo en la policía de sevilla le dimos las pautas de cómo pedirlo nuevamente y lo volvió a pedir una semana después y luis está bien y se lo están tramitando luis de colombia saludos lo demás mírate los vídeos que están ahí casos reales no soy luis yo luis de colombia Dice la entrevista aquí, hace dos meses. Y le pasó exactamente eso, se lo denegaron. Ahí ves ese vídeo, ahí tienes todo. ¿Por qué se lo denegaron? ¿Qué le dijeron? ¿Y cómo logró luego que se lo tramitaran? Y no te doy más pistas, porque quiero que os informéis directamente de los casos reales. La familia España, se vive en España dos años con tarjeta roja, ¿me vale para empezar el trámite para la ciudadanía? No los dos años que tenéis que vivir en españa es con residencia digamos pero no valdría ni los que estáis con el asilo humanitario ni tampoco valdría ahí los que estáis ni como voluntarios ni con la visa de estudiante ahí nos no contaría pero si sí os contaría para el arraigo y el arraigo a los tres años pues luego dos años más si sí ya podríais pedir la nacionalidad vale buena pregunta familia españa Giovanni Gil, hola Luis, hace muchos años tuve un amigo, mi padre me iba a mandar un contrato de trabajo, ya tenía permiso de trabajo y residencia. NIE, puedo recuperar el NIE, permiso de trabajo, sí puedes, Giovanni. Todos podéis recuperar y, y lo que os digo antes, el NIE será el mismo. Isaac Quispe, tengo un mes en Bilbao, soy de Perú, ya estoy empadronado. Después de tan cuánto tiempo haber sacado mi tarjeta roja, ¿puedo sacar un carnet de conducir? Desde el primer momento, desde el minuto cero, Isaac Quispe, que tengas ya tu tarjeta roja, podéis sacaros el canal de conducir Mariana silva no me molesta preguntar todo lo que queráis pero a ver escucha en los contratos de alquiler me pregunta mariana que por cuánto tiempo son depende suelen ser por un año prorrogables se suelen hacer por un año pero te pueden alquilar un alquiler de una casa una habitación por tres meses por un mes no hay límites vale, generalmente se suelen hacer por un año stevens gonzález gracias luis no no vine en españa mi papá está en venezuela y yo en perú ya un abogado me dijo que mi papá no estuviera en españa no era problema pero no me dijo nada de lo económico vale jugando a la gituber, soy argentino estoy legal en españa gracias a mi mujer estamos casados ella es italiana me pueden me pueden dar la ciudadanía española a mí sí sí te la pueden dar Sí. Ana Peliza. Me voy perdiendo. Me pierdo, Prilines. Ya estoy agotado, me estoy quedando sin voz. La verdad, pero que me encanta estar aquí con vosotros, ¿eh? Pero es que ya me noto. Mira, vamos a hacer una cosa, Prilines. Me voy a tener que dejar ya, ¿vale? Pero escucha. Vamos, me tengo que ir a, a, a Instagram. Ahora mismo voy a a Instagram. ¿Vale? Vamos a acabar el vídeo. Luego todo lo que habéis escrito, os aseguro que nunca cae en saco roto. Lo imprimo todo, ¿vale? Y lo utilizo. Entonces, voy a hacer una cosa. Vamos a acabar ya el vídeo, ¿vale? Porque es que me estoy quedando sin voz. Y en 10 minutos voy a estar en Instagram en directo. También así. El que me diga consultoría y en Instagram, le doy paso y hablamos así. Y salimos la consultoría, o sea, salimos todos. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, pues os voy a dejar. Os agradezco mucho. Todas las preguntas que me habéis hecho y que hayáis estado ahí. Os lo agradezco mucho. ¿Vale? Mañana seguramente hay otro vídeo con invitado. Y el viernes con el abogado. Y ahora, en 10 minutos, 15 máximo, lo que tardo en recomponer esto, estoy en vivo en Instagram. Y el que me diga consultoría, pues le invito y salimos. ¿Vale? Venga, que muchas gracias. Vale. Chao, chao, Prilines. En directo, como siempre, de Madrid. Y si os ha gustado un like, un like, por fin, que se me olvida deciros. Y el que vea esto luego, suscribirse. Para que pueda preguntar, que siempre emitimos en directo. Prilines, siempre en directo. Chao, chao, prilines. Hasta ahora, en 10 minutos en Instagram. Chao, chao.